Muy bien. Cuando Morgana sea liberada, no importa lo que pase, prométeme que harás todo lo necesario para destruirla. Lo prometo. Y por cierto, esos zapatos te quedan muy bien. Mis pies no están de acuerdo, pero gracias. Saludo de puño. ¿Por qué no? que secuestre a la chica por ti. ¿Es momento de liberar a Morgana? Le daré tus saludos. Señor Horvat, ¿hice algo incorrecto? Claro que no. Necesito tu poder para liberar a Morgana, pero no te necesito. A ti. Ya son dos. Uno más y ya. Regresamos con El Aprendiz de Brujo chispas saldrán de tus pantalos. Y Bones. No alejes ese hueso de tu lado. Por Azteca 7. Ahora... <Sellos> <in> ¡Si nos escuchaste!